y en los que no estén presentes ahorita también. Recording in progress. Eh, pues, buenos días, espero que estén todos bien. Hoy vamos Gracias, a continuar. Vamos a continuar con el tema del el momento angular que empezamos a ver antes de la última clase conmigo, porque recordarán que en la última clase hicimos un paréntesis para hablar de este, la interacción de la radiación con la materia y obtener fórmulas eh, para eh, las probabilidades de transición de emisión inducida y espontánea, y para absorción inducida, uh, siguiendo el método heurístico que introdujo Einstein por ahí de 1916-1917. Y recordarán entonces que con esto llegamos al concepto, bueno, varios conceptos introdujimos: justamente la emisión espontánea, la emisión inducida, los coeficientes correspondientes A y B. Eh, absorción inducida también eh, y llegamos también a la fórmula que nos dice cuándo hay transiciones entre un estado y otro y cuándo no, de dónde se derivan las reglas de selección. Y era importante que ustedes ya se familiarizaran con estos conceptos y que llegáramos a estas fórmulas porque pues de eso depende la estructura de los espectros, de los átomos, moléculas, etcétera. Y próximamente eh, van ustedes a, a, a adentrarse en el eh, capítulo del hidro, el átomo de hidrógeno. Entonces verán ustedes cómo en efecto es importante tener presente estas reglas de selección para entender la estructura del espectro del átomo de hidrógeno. Pero inclusive en el tema que están viendo ustedes ahora, que es el del oscilador armónico, pues se darán cuenta de que solamente hay ciertas transiciones posibles. De hecho, en el caso del oscilador armónico, la regla de selección es muy sencilla. Resulta que el oscilador solo puede hacer transiciones hacia el nivel inmediatamente superior, absorciones, o hacia el nivel inmediatamente inferior, las emisiones, ¿no? Entonces ahí la regla de selección pues es, es muy, muy limitante. Solamente esas, esas transiciones eh, tienen lugar. Eh, estamos hablando de transiciones bipolares, o sea, cuando el campo eléctrico eh, no, es muy, no es demasiado intenso. Y cuando la, el, la, el, la partícula que efectúa las transiciones es una partícula que tiene... Carga eléctrica y entonces podemos hablar de las transiciones dipolares eléctricas, ¿verdad? Eh, O sea, las que dependen del primer momento de la distribución de carga, que es el, el momento dipolar eléctrico. Eh, si no hay transiciones dipolares eléctricas, puede haber transiciones que dependen de los momentos eh, eléctricos o magnéticos de orden superior pero normalmente esos no cuentan porque las transiciones correspondientes son muchísimo más débiles que las dipolares eléctricas. Entonces, a eso se debe la importancia de estas reglas de selección y de las fórmulas que obtuvimos nosotros y que aplicarán eh, no solamente en el caso del oscilador armónico, sino en el análisis de otros espectros, como les decía yo, como el, el átomo de hidrógeno. Eh, Regresamos entonces al tema del momento angular y les recuerdo lo que habíamos logrado en las clases anteriores, introdujimos el vector de momento angular y su correspondiente expresión como operador. Cada una de las componentes entonces en el espacio de tres dimensiones del momento angular es un operador. Lx es un operador, Ly es un operador, Lz es un operador. Y eh, encontramos las propiedades algebraicas que satisfacen estas componentes del momento angular con base en su eh, construcción del momento angular como R cruz P, en analogía con el momento angular en la mecánica clásica. Y eh, vimos que esas eh, propiedades algebraicas pues, eh, son eh, muy particulares, son características del momento angular, por ejemplo, el hecho de que una componente, dos componentes diferentes del momento angular no conmutan entre sí y que justamente el conmutador de dos componentes da lugar a la tercera componente, ¿no? De manera que, por ejemplo, el conmutador de LX con LY nos da IH barra por, por la tercera componente, que es LZ, ¿no? Y así, con permutaciones cíclicas, se obtienen los valores, los resultados para el conmutador de y con LZ y de LZ con LX. Bueno, eh, con base en estas propiedades algebraicas, entonces eh, planteamos y pudimos resolver las ecuaciones de eigenvalores correspondientes al momento angular. Eh, las dos ecuaciones de eigenvalores son L cuadrada aplicada a una función eh, de, la, de los ángulos. Eh, debe dar eh, h barra cuadrada por un número, que es el eigenvalor de L cuadrada, por esa función. Esa es la primera ecuación de eigenvalores. La segunda es Lz, aplicada a la misma función de R y teta, debe dar h barra por un número m por la eh, función eh, de R y teta. Y eh, resolvimos esas dos ecuaciones de eigenvalores, encontramos las funciones... Las hay en funciones como funciones de R y teta eh, y eso nos condujo a introducir dos números cuánticos. El número cuántico L, que caracteriza el momento angular total, o sea, su, su tamaño, ¿verdad? Y el número cuántico M, que es el que caracteriza la proyección del momento angular total sobre el eje Z. Entonces, con eso... Eh, consideramos resuelto el problema del momento angular y vimos cómo es sumamente útil haberlo resuelto porque cualquier problema de fuerza central se puede resolver aplicando la ecuación de Schrödinger al problema respectivo y encontrando que la parte que depende la parte de la, de la solución de la ecuación de Schrödinger de la psi que depende de las eh, de los ángulos theta y phi queda ya totalmente resuelta eh, en términos de los armónicos esféricos, que son justamente las ahí en funciones del momento angular. Con lo cual, la ecuación de Schrödinger se reduce de tres dimensiones a una dimensión, a la dimensión radial. Todo esto vale para problemas de fuerza central, que son problemas muy importantes en la mecánica cuántica. Eh, y, con, y entonces llegamos a la ecuación 1265, en la página 4, 376 del libro de Luis de La Peña, que es precisamente la ecuación eh, para la función para la, el coeficiente radial de la función de onda de, de Schrödinger. Entonces voy a compartir el, la pantalla justamente en, en esa página. Están viendo espero que sí a ver la hacemos más grande sí ya la ven muy bien aquí más grandota entonces ahí la ven ustedes la ecuación 1265 pueden ver la anterior donde todavía escribimos la solución de la ecuación en términos de sus dos factores el factor radial la función r que depende r mayúscula que depende solamente de la variable radial r o sea de la, de la distancia de móvil al al, al centro de, de la fuerza, ¿verdad? al núcleo por ejemplo, y el otro factor es el factor m que es el, el armónico esférico que depende de los dos números cuánticos que mencioné anteriormente, el número cuántico de momento angular L y, el, y lo que se llama el número cuántico magnético M, porque eh, aparece explícitamente, un, de términos que dependen del número cuántico m, solo cuando se introduce una fuerza magnética. A eso se debe el, el, el haber llamado m al número cuántico, que caracteriza la, la proyección del momento angular sobre el eje z. Bueno, entonces, regresando a la ecuación 1265, ven ustedes que tenemos ya una ecuación simplificada, eh, en una sola variable, una ecuación diferencial, el segundo orden, eh, so, eh, cuya solución R mayúscula eh, depende solo de R y con eso, si, si pueden resolver esa ecuación diferencial, pues ya tienen resuelto, totalmente resuelto eh, el problema de la ecuación de Schrödinger eh, para el caso central. La PR cuadrada, recuerden ustedes que no es simplemente la segunda derivada respecto de R. El operador TR cuadrado eh, tiene una expresión más complicada que vimos anteriormente, pero es un, un operador diferencial de segundo orden. Y el segundo término en esa ecuación es el equivalente de lo que en mecánica clásica eh, hemos dado en llamar el potencial centrífugo, ¿verdad? Es el que no permite que un móvil que tiene momento angular diferente de cero choque con el, con el centro de, de la fuerza, ¿no? Porque Momento angular diferente de cero significa que está orbitando, que está dando vueltas alrededor del centro de fuerza. Entonces no llega el móvil al centro de fuerza y eso nos lo dice ese potencial. Es una barrera, la barrera ¿verdad? que este, empieza eh, matemáticamente hablando, empieza en infinito, que o sea, es una barrera que, que impide que el móvil llegue al, a R igual a cero, al centro, y, que, y cuya intensidad va disminuyendo como 1 entre R cuadrada, ¿verdad? Eh, el potencial, o sea, la fuerza pues sería, eh, de, este, disminuye como 1 entre R cúbica, o sea que disminuye rápidamente, eh, decrece más rápidamente que el potencial colombiano, que va como 1 entre R, entonces pierde fuerza conforme el móvil se aleja, del, del centro y eso hace que a grandes distancias domine el potencial colombiano, si sí, sí estamos hablando de un problema de potencial colombiano. Ya la barrera centrifuga no, no, no pinta tanto a, a grandes distancias. Y, y eso es lo que hace que eh, hay los, en general para problemas de movimiento acotado tengamos nosotros el, la gráfica de barrera, del, del potencial en, como función de la variable radial R, como una curva que tiene un mínimo, ¿verdad? Lo cual significa que puede haber estados estacionarios mientras la energía de la, de la partícula del móvil eh, sea negativa respecto al potencial igual a cero. Eso determina los estados estacionarios. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es también un, una parte importante del tema del momento angular y me refiero a, a la construcción de los operadores respectivos en términos de matrices, o sea, a la representación matricial del momento angular. ¿Y por qué es importante? No solamente como mero ejercicio algebraico, que ustedes podrían decir, bueno, es que ya... Si sabemos, este, si ya conocemos las soluciones del momento angular, conocemos sus operadores, conocemos sus eigenfunciones, que son las, este, los armónicos esféricos, ¿para qué queremos todavía tomarnos nosotros eh, eh, la molestia o meternos en, el, en, en esta complicación adicional de representar operadores como matrices y de representar las eigenfunciones eh, de esos operadores como como vectores, pues porque resulta que eh, la representación matricial eh, eh, se aplica eh, no solamente al, al caso que hemos visto hasta ahora, que es el del momento angular orbital, sino que debido y gracias a las propiedades algebraicas que nosotros establecimos anteriormente para las componentes del momento angular, Podemos también eh, construir eh, matrices y operadores asociados al momento angular que no necesariamente representen el momento angular orbital, sino un concepto de momento angular más amplio. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues recordemos nosotros también de lo que sabemos de, de los cursos de mecánica, que el momento angular orbital no es el único que existe. Y bueno, eso lo sabemos incluso en términos quizá no formales, no en, no en el lenguaje del momento, angular, del momento angular, pero lo sabemos desde pequeños, desde que aprendimos que la Tierra, además de orbitar alrededor del Sol, ¿verdad?, eh, y, y completar una órbita en el transcurso de un año, gira sobre su propio eje. O sea, tiene también un momento angular que llamaríamos intrínseco, ¿no? Entonces, hay más de un tipo de momento angular. Está no solamente el momento angular orbital, está el momento angular intrínseco, o sea, el del giro, no el de, el de la traslación, sino el del giro sobre el propio eje. Y eh, si los dos son momentos angulares, los podemos sumar. El momento angular total, entonces, es la suma del momento angular orbital y el momento angular intrínseco. Esto que sirve en términos de mecánica clásica, pues naturalmente no tiene por qué no aplicarse también en el caso de la mecánica cuántica, porque estoy hablando de variables dinámicas y ya hemos visto que a cada variable dinámica que se ha introducido en mecánica, digas, entiéndase en la mecánica clásica, ¿verdad?, eh, tiene su contraparte también en la mecánica cuántica. Entonces, eso significa que en principio debemos poder manejar operadores de momento angular en la mecánica cuántica que tienen eh, un sentido, un significado más amplio que el del momento angular orbital. Sin embargo, nosotros partimos... Recuerden ustedes cuál fue el punto de partida para la construcción del operador, de los operadores de momento angular, del momento angular. Fue la definición de R cruz P, L igual a R cruz P. Y esa definición sí está restringida al momento angular orbital. Es un momento angular de traslación. ¿verdad? No se aplica al momento angular intrínseco, obviamente. ¿no? Entonces significa que este, tenemos que encontrar una forma de manejar eh, la variable dinámica o, o, o las cantidades asociadas a la variable dinámica momento angular en mecánica cuántica que no estén directamente ligadas a lo que introdujimos como definición, como R P, porque ese sí es solo momento angular orbital. Y la gran ventaja de trabajar en el espacio de Hilbert y de manejar matrices y operadores, es que nos estamos saliendo del, del espacio de tres dimensiones, en donde, de, de donde partimos para la definición del momento angular orbital. Nos estamos yendo a un espacio abstracto. Entonces, en ese espacio abstracto no tenemos por qué pensar que nuestro momento angular se refiere al orbital. Es momento angular y punto. Y si cumple con las propiedades algebraicas de las componentes de momento angular o que nosotros hemos introducido, entonces decimos que tenemos legítimos operadores de momento angular, independientemente de que no los podamos representar en el espacio tridimensional por la fórmula de R plus P. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces pasemos al espacio de Hilbert, al espacio abstracto, y veamos qué propiedades, qué podemos decir del momento angular sin eh, vincularlo directamente al momento angular orbital. En la página 377, que es la que están viendo ustedes ahora, justamente eso es lo que se está diciendo. Vean ustedes la ecuación 1266. Bueno, la 1266 eh, introduce un momento angular llamado J, un operador, que es un vector, o sea de tres componentes, ¿verdad? Eh, operador J, eh, como la suma de un momento angular orbital más un momento angular espinorial. El espinorial es el equivalente de lo que llamé momento angular intrínseco en el caso del, del giro de la Tierra sobre su propio eje, el que se da este, una vez por día, ¿no? Eh, entonces por ejemplo, la J, pues es un momento angular orbital, porque es la suma de dos momentos angulares. Igualmente podemos pensar, por ejemplo, piensen ustedes en una molécula que tiene varios núcleos y varios átomos. Bueno, ahí cada núcleo y cada, digo, y, y varios electrones, cada núcleo y cada uno de los electrones de la molécula tiene su momento angular tanto orbital, o sea, si se está trasladando en torno al centro del sistema, ¿verdad?, como este momento angular intrínseco, porque los electrones tienen spin, ¿verdad?, es el equivalente del, del giro en el caso de la Tierra. Entonces, eh, pues en el caso de una molécula tenemos un momento angular orbital que es la suma de todos esos momentos angulares independientemente de si son orbitales o intrínsecos, o espinoriales, pues, ¿no? Entonces podemos tener un momento angular que es la suma de muchos momentos angulares. Y es el, el manejar el álgebra de una suma de muchos momentos angulares es un problema nada trivial. A lo mejor en este momento ustedes no entienden por qué no es nada trivial, pero... Yo espero que cuando terminemos de ver este, este capítulo, sí van a entender por qué eh, digo eso, ¿no? que no es nada trivial. Entonces, eso se los, Guárdense en la memoria y, y, y ya entenderán por qué digo que no es trivial. Bueno, pues entonces este, definimos, como decía yo, el operador de momento angular. Como el operador vectorial, cuyas componentes satisfacen las relaciones de conmutación que ya encontramos anteriormente, que son. Lo voy a hacer más chiquito porque si no, no las van a ver. Aquí están. Ven ustedes, este son. Ahora ya no voy a, yo, ya no voy a hablar de las componentes LX, X, L, Y y L, Z, sino que voy a poner. J, bueno, IJK son X y Z, ¿no? J índice I, J índice J, el conmutador de estas dos, es igual a IH barra por el tensor antisimétrico, el tensor de Leavich y bichivita, por la tercera componente, o sea, el, el operador JK. El conmutador de dos componentes de momento angular eh, es igual a IH barra IJK por la, el otro operador, el operador JK, es una relación entre operadores. El conmutador de dos operadores, en este caso, da lugar a otro operador. ¿De acuerdo? Y el conmutador de J cuadrada con cualquiera de las componentes es sí cero. O sea, las tres componentes conmutan con j cuadrada, pero no conmutan entre sí. Y a eso se debió que recuerdan ustedes que este, no pueden eh, Construirse no existen, no pueden construirse, es un problema eh, matemático, pero con fuertes implicaciones físicas. Hay en funciones que sean, en funciones simultáneas de, los, de las tres componentes, porque estas no conmutan entre sí. Entonces, escogimos la componente en una dirección, escogimos por conveniencia la dirección Z, ¿verdad? Y... Eh, y encontramos las ecuaciones de eigenvalores en valores en el espacio de tres dimensiones para L cuadrada y LZ. Aquí estamos generalizando las ecuaciones 12.69 y 12.70 son ahora las ecuaciones de eigenvalores valores, pero ya en el espacio abstracto, ¿de acuerdo? Usando la notación de Dirac, además. Entonces vamos a verlas con un poco de detenimiento para que no les caiga así de sorpresa. porque de repente ahora escribimos estos bichos raros, ¿no? J cuadrada sobre JM igual a H barra cuadrada lambda sobre J, por JM. JZ sobre JM igual a HM por JM. Bueno, obviamente son ecuaciones de ahí en valores. ¿Por qué lo digo? Porque hay en función, hay en estado de la izquierda, ¿verdad? JM, es este, también aparece del lado derecho, ¿verdad? Pero del lado izquierdo tenemos al operador que está operando sobre el eigenestado. en estado. En cambio, del lado derecho tenemos simplemente un numerito. Bueno, eso es lo que define una ecuación de eigenvalores, en valores. ¿De acuerdo? No más que ahora en el espacio. Pues claro. Y la segunda ecuación de eigenvalores en valores, entonces, es la que se refiere a la JZ, a la proyección de J sobre el eje Z sobre la, el mismo vector de estado. Ese es el chiste. No, no me estoy inventando otro vector de estado en otra base, no. Estoy diciendo, supongamos que hay una base, ¿verdad? Una base de alguien, vectores, que llamo Jm. Entonces, tanto J cuadrada como Jz deben ser este, operadores que den lugar a ecuaciones de alguien, valores para esa base. De manera que J cuadrada aplicada a cualquier vector de esa base me da un numerito por el vector. El numerito es H barra cuadrada lambda. Y que JZ aplicado al, al mismo vector de esa misma base me da H barra M por jm. Ven ustedes entonces, es, ahí mismo está la explicación de por qué en el, en el, en el ket estamos metiendo dos números cuánticos, ¿de acuerdo? Porque los eigenvectores van a este, tener, van a depender tanto del efecto de la J cuadrada sobre ellos como del efecto de JZ. Y recuerden ustedes la experiencia, nuestra experiencia con la solución de las ecuaciones de eigenvalores para L cuadrada y LZ nos mostró que en efecto aparecen dos números cuánticos. En su momento los llamamos lambda y m, ¿de acuerdo? Recordarán ustedes las situación de valores. Luego encontramos que por razones de continuidad, de, de continuidad y de, este, de, de que debe ser univaluada la, la función de onda, ¿verdad? La solución, la lambda tiene que tener la estructura de L por L más 1, donde L es un número entero positivo. Entonces pasamos de la notación lambda m a la notación lm, que son dos números cuánticos. L que tiene que ser entero positivo, bueno, o cero, en cuyo caso en, en el momento angular, y m que es la proyección del momento angular que tiene que ser también entera, que puede ser negativa, positiva o cero, y que tiene que ser menor o igual que el, el valor de L. En este caso, entonces, estamos ampliando nuestra definición para tomar en cuenta que el momento angular ahora no necesariamente es L, lo estamos llamando J, ¿verdad? Puede ser una suma de L, puede ser una suma de S, puede ser suma de L y S, etc. Entonces, este es el nombre genérico. Por eso estamos llamando j minúscula al número cuántico correspondiente. En el caso del momento angular orbital sabemos que sería este, lambda igual a L por L más 1. En el caso más general lo que vamos a encontrar es que lambda tiene la misma estructura, j por j más 1. Por eso ya de una vez llamamos j al número cuántico asociado al momento angular. Entonces espero que se haya entendido bien por qué escribimos las ecuaciones 1269 y 1270. Son las ecuaciones de ahí en valores para cualquier operador de momento angular, las que deben satisfacer el operador al cuadrado, j cuadrado, y la proyección del operador sobre el eje z que llamamos jz. Entonces, ahora tenemos que resolver estas dos ecuaciones de ahí en valores, pero no vamos a encontrar las soluciones en términos de funciones continuas de las variables R, T, K y phi porque ya nos salimos del espacio de tres dimensiones. Ahora estamos en el espacio virtual, en el espacio de Hilbert, ¿verdad? Entonces es en el espacio de Hilbert donde tenemos que encontrar las soluciones de estas ecuaciones de ahí en valores. O sea, tenemos que encontrar los vectores Jm y tenemos que encontrar las correspondientes matrices para J cuadrada y Jz. Entonces eso es lo que se hace ahora. Se construyen las matrices para J cuadrada y J Jz y se construyen los vectores, los eigenvectores en vectores, la base de vectores para este problema. Eh, ¿qué, ¿Qué problema han resuelto ustedes ya en el espacio de Hilbert? Bueno, pues eh, tengo entendido que ya ustedes aprendieron a construir o cuando menos a tener una idea de qué significa resolver el problema del oscilador armónico en términos de operadores, o sea, en términos de matrices y vectores, ¿verdad? En el caso del oscilador armónico. En el caso del oscilador armónico, las matrices y los vectores son muy sencillos. Estamos trabajando porque además ustedes lo vieron en una dimensión. Entonces... Para el oscilador armónico unidimensional, pues lo que tuvieron que hacer fue construir la base, una base ortonormal, ¿verdad?, de vectores, ortonormal y completa, ¿verdad?, de tal manera que cualquier estado del oscilador, cualquier estado del oscilador se pueda escribir eh, como una combinación lineal de vectores de esa base ortonormal y completa, ¿verdad?, eh, y, con, y, y los operadores, bueno, ustedes vieron que se introducen por conveniencia en el caso del oscilador arm, armónico, los opera, operadores A y dada, que son los operadores de descenso y ascenso respectivamente, los que transforman un estado del sistema de los, del oscilador en el, el estado inmediatamente inferior, si opera A sobre el estado, o el estado inmediatamente superior, si operan con adaga, ¿no? Son los operadores de descenso y de ascenso. Entonces, en ese caso, pues las matrices son muy sencillas de construir. Este, si no lo han hecho, yo los invito a que lo hagan, ¿verdad? ¿Qué estructura tienen las matrices en el caso del oscilador armónico? Eh, y si no, pues nosotros lo vamos a ver más tarde porque aquí también van a aparecer operadores de ascenso y descenso. Pero es un buen ejercicio y les da a ustedes una buena idea qué significa operar con matrices sobre los vectores de estado. Que les hacen los las diferentes componentes de la matriz a, lo, a un vector de estado. Es, eso es algo muy ilustrativo, muy didáctico. Yo, yo los invito a que ustedes hagan el ejercicio. Es un ejercicio sencillo en una hoja de papel y les, les mm, eh, permite entender mucho acerca de cómo operan las matrices sobre los vectores y por qué son tan prácticos, tan útiles en el caso de la mecánica cuántica. Bueno, eh, en este caso nosotros aquí con el momento angular tenemos una complicación adicional porque estamos trabajando en un espacio de Hilbert compuesto. De hecho, es un producto de espacios de Hilbert. Un espacio de Hilbert en J en, en, en J y un espacio de Hilbert en M. Es un producto interno de dos espacios de Hilbert. No es uno solo. En el caso de un problema unidimensional como el oscilador armónico, tienen un solo número cuántico, el número N, el número que les indica en qué estado se encuentra el oscilador. Es uno solo, N, y entonces es un espacio de Hilbert sencillo. En este caso tenemos el espacio de Hilbert que es producto de J, el espacio de Hilbert en J y el espacio de Hilbert en M, que van, pueden tener diferentes dimensiones. Ahorita vamos a ver lo de, de, de qué tamaño son las matrices y los operadores y, y los vectores. Por cierto, en el caso del oscilador armónico, ustedes se habrán dado cuenta de que el, el vector de estado que corresponde al estado de mínima energía está bien definido, ¿verdad? El del estado base. ¿verdad? Pero este, aplicando el operador de creación, el operador de ascenso, en el caso del oscilador, ustedes pueden ir cambiando ese estado, pueden ir pasando al primer estado excitado, de ahí al segundo, dependiendo de cuántas veces apliquen ustedes el operador de creación, a daga, ¿verdad? Pueden ustedes ir subiendo así como en una escalerita cuando suben un, un escalón después de otro, ¿no? Sin saltarse ningún escalón, ¿no? Porque eso es lo que dice la regla de selección en el caso del oscilador. Van pasando de un escalón a otro, de un escalón a otro y es interminable. ¿Por qué digo que es interminable? Pues por la forma de la curva del oscilador armónico, que es una parábola. Entonces todos los estados del oscilador son estados ligados. El electrón no se puede escapar del oscilador, ¿verdad? De hecho, cuanto más se aleja, cuanto más tiene en, energía para, para poder alejarse, pues, tanto más se ve que está acotado. No, no sale, no sale, no se puede escapar del pozo del oscilador, ¿verdad? Entonces, tiene un número infinito. ¿Qué significa eso? Que la dimensión del espacio de Hilbert, en el caso del oscilador armónico, es infinita. O sea, que, que tiene un número infinito de este, vectores de estado, de componentes ortonormales, ¿no? Es como si eh, en vez de te, vivir en un espacio tridimensional, nosotros viviéramos en un espacio de un número infinito de dimensiones, entonces tendríamos que definir no solamente los vectores del sistema de ejes cartesianos, este, los vectores unitarios jk, sino tendríamos que definir vectores unitarios en ese espacio de, de dimensiones infinitas. ¿no? Bueno, pues en el espacio de Hilbert, el oscilador armónico unidimensional, ¿verdad?, este, puede tener, eh, tiene, tiene un número infinito de posibles vectores de estado ortonormales, que son como los, los vectores unitarios pues que definen el, ese espacio. En el caso del momento angular, tenemos este, que la, la, el la dimensión del espacio de Hilbert depende del momento angular total, o sea, de este índice J. Y esa sí puede ser finita. Si estamos trabajando con un sistema este, que tiene hasta un cierto posible momento angular orbital o, o de algún tipo, pues ese, ese número J máximo es el que va a definir la, la dimensión y por lo tanto del espacio de Hilbert y por lo tanto el tamaño de las matrices y una vez definido el momento angular total J con su tamaño ¿verdad? eso a su vez limita el tamaño de las matrices que representan la componente del momento angular ¿verdad? Por qué lo digo porque sabemos que m no puede ser mayor que J esa es una de las restricciones que ya aprendimos. Que M es un número entero, positivo o negativo, menor o igual que J. Entonces, el tamaño de BM también va a estar definido por el tamaño de J. Esa es una ventaja, porque entonces estamos trabajando con matrices de tamaño finito. Bueno, entonces yo creo que ya dije bastante acerca de estas de estas ecuaciones de ahí en valores, y nos pasamos entonces a su construcción, a la construcción de las matrices para J cuadrada y para Jz. ¿Qué significa construir una matriz? Pues significa encontrar los elementos de la matriz, o sea, de cada una de las posiciones. Sí, los elementos de matriz, el elemento, si empezamos, este, digamos, si, si llamamos uh, cero al primer elemento, 1 al segundo, o si tienen ustedes para no confundirse, llamamos uno al primer elemento, 2 al segundo, 3 etc. Entonces, en, en, en el sentido del, en, en un mismo renglón ¿no? de la matriz. Y luego lo mismo con, con las columnas, ¿no? También las numeramos. Entonces, los elementos de matriz, pues un elemento de matriz dado, por ejemplo, de la matriz para M, va a ser este, el elemento que tenga M a la derecha y M' a la izquierda, ese va a ser el elemento MM' M que ocupa el lugar MM' M en la matriz, ¿verdad? O sea, el lugar M en la, en la columna M y el renglón M', ¿no? Ese es el elemento M, M'. ¿sí? Entonces, aquí el problema es que todavía estamos trabajando en este espacio producto, en donde tenemos que pensar al mismo tiempo en matrices en el espacio de Hilbert de las M y matrices en el espacio de Hilbert de las J, que son dos espacios de Hilbert diferentes. Lo bueno es que eso se nos va a simplificar en un rato, como van a ver afortunadamente. Entonces, vamos a pasar a un solo espacio de gira. Pero por lo pronto, nuestras, este, tenemos que plantear pues, cuál es nuestra, nuestra tarea, en, en qué consiste nuestra tarea. Entonces, eso es lo que nos dicen las dos primeras ecuaciones de la página 378. La tarea consiste en encontrar los valores para los elementos de matriz de J cuadrada, pero también para los elementos de matriz de Jx y Jy, porque eso significa resolver el problema. O sea, no nos podemos quedar nada más con dos componentes. Ya sabemos que Jx y Jy no son matrices diagonales porque, porque no satisfacen ecuaciones de eigenvalores, valores, pero pues, sí tenemos que encontrar sus matrices. Pero empecemos con las que sí son más sencillas de resolver, que son las matrices para J cuadrada y JZ. ¿Y por qué digo que son más sencillas? Pues porque satisfacen ecuaciones de eigenvalores O sea, tienen puros elementos diagonales, porque los operadores J cuadrada y JZ no le hacen nada al vector más que multiplicarlo por un numerito, pero no cambian de un estado a otro. No cambian un vector M en M', ni J en J'. Y eso es lo que está diciéndonos esta pareja de ecuaciones. Ahora, yo se los acabo de decir, pero también lo pueden ustedes confirmar, este, convenzanse ustedes de ello simplemente multiplicando las ecuaciones de eigenvalores, j cuadrada aplicada a jm, etcétera, multiplicándolas por la izquierda por un vector diferente j'm'. J, en principio, puede ser diferente de J', puede ser diferente de J', M' puede ser diferente de M'. Entonces, si multiplican por la izquierda, ustedes saben que esa, ese, ese truco de multiplicar por la izquierda, eso ya lo hemos este, usado, es lo que nos convierte una ecuación diferencial o una ecuación matriz, este, en términos de operadores, si quieren ustedes, en. Este, ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Porque las, estas parejas de ecuaciones lo que nos da son propiedades ya algebraicas. Nos dicen que la, el operador J cuadrado, el elemento de matriz arbitrario, Jm, J'', M', de, del operador J cuadrada, ¿verdad? De esta matriz, es diagonal. Es diagonal en el espacio de las M, porque es, tiene una delta M, M'. Significa que solamente tiene elementos con m igual a m', que son los que están en la diagonal, en el espacio de las m, y es diagonal también en el espacio de las j, porque nos dice que delta que, que está multiplicado por delta JJ'. j', o sea, como era de esperarse, ¿verdad?, no es nada nuevo, pero aquí lo estamos viendo expresado explícitamente, el operador j cuadrada está representado por una matriz, diagonal. Diagonal en la que además el, el numerito que aparece en la posición diagonal es lambda. Lambda es, es el número que está asociado al valor de j, no al la y en valor de m, sino solamente a la y en valor de j, porque aparece, recuerden ustedes que aparece en la ecuación de ahí en valores 2 de 69, ¿no? J cuadrada aplicado a Jm igual a H barra cuadrada lambda, Jm. Entonces, lambda y j están asociados. Entonces, es, eso es lo que representa esta lambda aquí. Todavía no la encontramos. Tenemos una sospecha de cuánto puede valer lambda, pero no la hemos encontrado. Y, este, y la segunda ecuación, esta nos dice cómo se ve la matriz de jz. Naturalmente, también es diagonal, ¿verdad? Porque venimos de una ecuación de ahí en valores. JZ al operar sobre JM no transforma el estado en otro estado, se queda en JM, pero aparece el numerito M. H barra cuadrada M y las mismas delta JJ', delta M', que nos dicen que el operador JZ en el espacio de las M' está representado por una matriz diagonal con un valor en el elemento diagonal que depende de M, ¿verdad? Directamente de M. Entonces, si empezamos con la posición M igual a 0, por ejemplo, y, y así vamos aumentando el número de M, pues entonces tenemos este, los elementos de matriz serían yendo por la diagonal 0, 1, 2, 3. Pero no, porque como la M puede ser positiva o negativa, pues vamos a ver, eso es por convención, ya decidiremos si empezamos con el valor máximo de M o con el valor mínimo de M. Y se van a ir representando los números de, de los elementos en la diagonal, los valores, pues van a ir cambiando, van a ir saltando de uno en uno, desde el menos L o menos J, ¿verdad? Menos J, menos J más uno, etcétera, hasta llegar a más J. O por convención, si gustan ustedes empezar con el número máximo, pues van a ir desde... Más J, más J menos 1, más J menos 2, hasta llegar a menos J. Pero esos son los valores posibles de M. Bueno. Este... Profesora, perdón. Sí. sí. Entonces, de, de esos valores, ¿estamos sí. hablando de la diagonal de esta matriz? Sí, porque estas dos matrices son diagonales. Sí. No tienen elementos fuera de la diagonal. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Va perfecto. Es la ventaja de estos dos este, operadores, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el lado derecho que son diagonales en el espacio de las M y en el espacio de las J. Pero ahora sí, vamos a los que no son triviales. ¿Cómo construimos los operadores para las matrices, pues, la representación matricial para los otros dos componentes, para JX y para JY? Bueno, pues esas no son diagonales, porque JX y JY... Es así a la, a la hora de operar sobre un vector de estado, este, que es ahí un vector de J cuadrada y Jz, si sí lo cambian, si sí lo cambian. Entonces, tienen elementos fuera de la diagonal. Y no cumplen esas este, ecuaciones de ahí en valores. Entonces, no podemos, no, ten, no podemos partir de una ecuación de ahí en valores para la Jx o para la jy porque no existen ¿no? tales ecuaciones de ahí en valores, ¿no? Ya escogimos JZ como la que cumple una satisfacción de bien valores, entonces JX y JY no. Entonces, bueno, pues ahí ya sí hay que pensarle un poquito, hay que pensarle un poco. Pero bueno, pues ya afortunadamente las gentes que desde hace casi 100 años llevan trabajando sobre esto, ya le han pensado bastante. Y, este, y lo que vamos a presentar a continuación, lo que vamos a ver es precisamente una forma... Este, muy práctica de construir estas matrices que nos hacen falta, la de JX y la de JY porque mientras no las tengamos no podemos decir que podemos resolver un problema general de momento angular si no tenemos todos los operadores representados por matrices ¿sí? entonces tenemos que completar la descripción encontrando la matriz para JX y la matriz para JY ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues regresamos a sus propiedades algebraicas, a las que construimos para L, pero que ahora estamos diciendo, bueno, en L las podemos usar incluso en el espacio de tres dimensiones. Ahora no nos vamos a ir al espacio real de tres dimensiones, nos quedamos en el espacio abstracto, en el espacio de Hilbert. aprovechamos que tenemos las propiedades algebraicas que cumplen JX, JY y JZ, y usamos esas propiedades algebraicas para de allí derivar las matrices correspondientes. Eso es muy bonito, porque eso nos, nos, nos habla de la fuerza que tiene, ¿verdad? del poder que tiene el, esta representación matricial, el, el poder trabajar en el espacio de Hilbert, en este espacio abstracto. O sea, no es un ejercicio meramente arbitrario, no es un ejercicio meramente académico, sirve realmente el espacio de Hilbert para trabajar Operadores que no necesariamente se pueden representar en el espacio de tres dimensiones. Bueno, y en el caso del momento angular, eh, así es, ¿no? porque el spin no se puede representar en el espacio de tres dimensiones. Bueno, entonces, es, ¿cuáles son esas propiedades algebraicas? Bueno, apelamos a lo que ya sabemos de cuando las construimos los conmutadores para el momento angular orbital son las que están en es, esta terna de ecuaciones, no más y no menos. Los conmutadores de J+, más, es que para eso conviene, este, se puede hacer, pueden ustedes recordar cuáles son los conmutadores de J cuadrada con JX y con JY, y luego los, opera, los conmutadores de JZ con JX y JY, pero resulta y eso, este, pues, haciendo el álgebra, pues, uno se da cuenta de que conviene. Resulta más conveniente trabajar con combinaciones lineales de JX y JY. Así como en el caso del oscilador armónico, ustedes se habrán dado cuenta que en vez de usar este, los operadores X y, y P, este, se, construy se, bueno, con, o, o, con, se construyó, bueno, eh, se construyó la pareja de combinaciones lineales de X y P, que es la que da lugar a los operadores de, de aniquilación, a la A y la A dada, ¿verdad? Son combinaciones lineales X menos Y omega, y, me, omega X menos Y P y omega X más Y P, o M omega X menos Y P y M omega X más Y P. Son los que dan lugar a la A y a la A dada. Bueno, aquí, si quieren ustedes, por analogía o inspirados en la experiencia con el momento con el oscilador armónico, aquí también lo que vamos a hacer es introducir estas dos combinaciones lineales, que además voy a llamar J más y J menos, y esto tampoco es casual, como verán ustedes, ¿no? que son uno entre raíz de 2 para preservar la normalización, de JX más IJY y JX menos IJY. Entonces, con eso paso de los operadores JX y JY a los operadores J más y J menos. Se vale hacerlo, ¿no? Y van a ver ustedes por qué es tanto más conveniente. Entonces, transformo los conmutadores que ya tenía yo con, entre JX, JY y JZ en este, conmutadores entre J más, J menos, JZ y J cuadrado. Y eso es lo que nos da esta perna de ecuaciones. Naturalmente, la J más y la J menos, pues, como son combinaciones de señales de JX y JY, siguen conmutando con la J cuadrada, ¿verdad? Pero no conmutan con JZ y no conmutan entre sí. Y lo que les da, si hacen ustedes el ejercicio, ¿verdad?, de poner J más igual a J más, JX más y JY, calculan el conmutador, lo que les sale es que el conmutador de jz con j más les da h barra nuevamente por j más. ¿verdad? Y el conmutador de j más con j menos les da h barra jz. Bueno, pues eso es puro álgebra. Este, pero además, si, si ustedes toman la expresión para j más de aquí de su definición, de la 1273, y la expresión para J menos, también de aquí. Y multiplican, operan con una sobre la otra, ojo, porque estamos trabajando con operadores, ¿no? No son simples números. Si operan con J más sobre J menos, lo que obtienen es la 1277A. O sea, obtienen un operador, ¿verdad?, que se puede escribir como un medio de j cuadrada menos este producto de jz por jz menos h. De la misma manera, si operan so con j menos sobre j más, obtienen la expresión de abajo. Es igual a la de arriba, salvo por el, cam el cambio de signo en el último término. Pero fíjense qué bonito, porque significa que el producto de operadores j más, j menos es nuevamente un operador, pero un operador cuyas matrices ya conocemos en principio, que son diagonales, ¿de acuerdo? J cuadrada es diagonal y JZ es diagonal. Entonces, del lado derecho tenemos algo que es diagonal. Entonces, a pesar de que J más y J menos por separado no satisfacen ecuaciones de alien valores, o sea, no se pueden representar por operadores diagonales, el producto de ellos sí es un operador diagonal, una matriz diagonal. En los dos sentidos, tanto J más, J menos, como J menos, J más, las dos son, ¿de acuerdo? Las dos son, este, se representan por matrices diagonales. De aquí, de hecho, pueden ustedes ver cómo en efecto, este, si restan la segunda de la primera, o sea, si calculan J más, J menos, menos, J menos, J más, lo que obtienen es precisamente el resultado que está en la 1276, ¿no? Porque esa diferencia, pues, es el conmutador de J más con J menos y les da la pura JZ, que, de, que proviene de este último término que tiene signo diferente. Entonces, este ven ustedes que aunque la J más y la J menos tienen sus ventajas porque eh, operando con combinaciones de ellas podemos escribir el resultado en términos de matrices diagonales. Y de estas, además de estas dos ecuaciones, además de lo que ya les dije que restando se obtiene el conmutador este de H, que da HJZ, al sumar las dos lo que obtenemos pues naturalmente es también una, un, un, un operador lineal, ¿verdad? Y entonces, digo, un operador eh, diagonal. Entonces, podemos escribir, podemos escribir la J cuadrada en esta forma o lo podemos escribir en esta forma, en términos de estas combinaciones de J más y J también? Bueno, eso significa que este, podemos eh, es encontrar también cuáles van a ser los valores de esos elementos diagonales de la matriz J más J menos, porque multiplicamos, como lo hicimos anteriormente, multiplicamos la ecuación 1279 por la izquierda, ¿verdad? Y entonces obtenemos un numerito del lado derecho, ¿sí? Y un numerito que sabemos que va a corresponder a un elemento diagonal. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos que los elementos diagonales de la matriz que representa al producto J más J menos, pues van a ser estos, van a ser un medio de h barra cuadrada por lambda menos m por n menos 1. Bueno, y el del otro, J menos J más, pues va a tener este valor. O sea, ahí sí, los valores de cada uno de los elementos diagonales, en el espacio de las j y en el espacio de las z, van a depender de, de lambda, o sea, de j y de m. Bueno, aquí están. Pero además, este, fíjense ustedes que j menos la, es la adjunta de j más, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Pues porque ven ustedes que aquí... Este, si toman ustedes J más conjugada, pues les, les pasa a J menos y viceversa. Entonces, esto significa que si tomamos este, este elemento de matriz, que es el de J menos J más, lo escribí ahora como J más adjunta, J más daga por J más, nos da este numerito y ese tiene que ser mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Porque... ¿Por qué? Porque esto de acá es j más daga, j más, y que tiene, que tiene que tener un valor positivo o, bueno, mayor o igual que cero, ¿de acuerdo? Entonces, con eso tenemos que una, una restricción sobre los posibles valores de m, que está limitados por el valor de lambda. Y de la misma manera, de la otra ecuación, de esta de aquí, la de abajo, también se tiene que cumplir que este factor tiene que ser mayor o igual que cero, porque esto es j menos daga por j menos, entonces tiene que, su si valor tiene que ser positivo, positivo definido por cero. Entonces tenemos estas dos restricciones sobre el valor de m. Y significa que este, si le sumamos aquí un cuarto y pasamos el, esta, el m por m más uno, del lado derecho, y aquí si le sumamos un cuarto y pasamos esto del lado derecho, lo podemos escribir en la forma de la 1281b. O sea que este lambda más un cuarto eh, tiene que ser mayor o igual que m más un medio al cuadrado. O dicho de otra manera, m más un medio, ¿verdad? En valor absoluto tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de lambda más un cuarto. Bueno, pues aquí es donde vamos a pasar de lambda, que es un parámetro que todavía no conocemos, a j. Ahora, y, y, y la, de, la relación entre lambda y j la definimos como está aquí. Y esto tiene la ventaja de, de que podemos escribir entonces con lambda igual a j por j más 1, que es equivalente a lo que dice la 1283. La condición sobre m nos queda así, o sea, el valor absoluto de M más un medio tiene que ser menor o igual que J más un medio. Eso significa que el valor absoluto de M está limitado por J. J siempre es positivo, ¿verdad? Porque venimos del, del tamaño del momento angular. M puede ser positivo o negativo, pero tiene que estar comprendido para que se cumpla esta condición. M tiene que estar comprendido entre menos J y más J. Esto les recuerda seguramente a ustedes la restricción que obtuvimos en el caso del momento angular orbital cuando resolvimos el problema que nos llevó a los armónicos esféricos. Recuerdan ustedes que para que tenga eh, sentido la ecuación de, de la, de, de, de, de, de, de asociada de Lagrange, se requiere que el número cuántico M esté comprendido entre menos L y más L, ¿verdad? Ahora lo que encontramos, pero ya trabajando en el puro espacio de Hilbert, es que el número cuántico m, en el caso más general, tiene que estar comprendido entre menos j y j. Entonces, esto es bastante claro, o sea, j nos está, nos está indicando cuál es el tamaño del momento angular total, ¿verdad? Porque j cuadrada es el, el, el operador del cuadrado del momento angular de todo el vector. Y lo que nos está diciendo es que la proyección sobre un eje arbitrario, que aquí escogimos el eje Z, no puede ser menor que el momento angular total. Obvio, ¿no? Entonces, M tiene que estar comprendido entre menos J y más J. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario hasta acá? Sí me van siguiendo, espero. Si no, díganme si voy muy rápido porque, pues... Ustedes todavía no, no están acostumbrados a construir este, matrices a, a partir de, de, los, de los operadores, ¿no? de, de las propiedades algebraicas de los operadores. Entonces sí es, es importante que vayan ustedes siguiendo el hilo y que lo, también lo, que lo repasen ustedes por su cuenta para que les quede claro el procedimiento. Porque este procedimiento que estamos siguiendo aquí para el caso del momento angular, o lo que ustedes a lo mejor hicieron ya para el oscilador armónico para, en términos de los operadores a y a, D, a pues se puede usar para cualquier otro problema, ¿sí? para encontrar la representación matricial de los operadores con base en sus, a partir de sus propiedades algebraicas o sea de sus propiedades de connotación. Entonces, si no hay observaciones, continúo. Yo, yo tengo una, una, una duda. Sí. Es que me cuesta me cuesta un poquito de trabajo pasar de porque ahorita estamos pues igual por la formato del libro estamos sí. pasando de expresiones como de un renglón pero estamos hablando de matrices sí. y, y y quería preguntarle si de pura de pura casualidad tiene tiene algún este algún ejemplo pero con la matriz o sea, sí con, sí claro ¿tú? sí sí sí sí sí ahorita les estoy dando todo el procedimiento pero eh... No sé si me alcance todavía en la clase de hoy, pero sí vamos a ver ejemplos concretos, sí, sí, naturalmente. No, no podemos dejar esto así en el aire, porque eh, requiere todo un esfuerzo así como de comprensión de imaginación. Si de por sí el espacio tridimensional nos cuesta trabajo y ahora nos estamos yendo a un espacio de J dimensiones, pues ya me imagino ustedes cómo están sufriendo, ¿no? Este, pero sí vamos a ver ejemplos y vamos a ver ejemplos en pocas dimensiones, o sea, para J pequeña y cómo se construyen las matrices. Sí lo vamos a ver. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí, sí, claro. Ajá. Ok, entonces, por, por lo pronto sí hagan ese esfuerzo de imaginación. De hecho, este, en esta página afortunadamente se llega a una simplificación que es sumamente importante. Y parto del hecho, de la observación, pues, de que ninguno de, las, de los operadores, ninguno de ellos, si se dan ustedes cuenta, ninguno de ellos este, cambia eh, la J. O sea, se, se puede cambiar de M a M más 1, de M a menos 1. Menos los operadores JM, J menos y J más pero no cambian el valor de J. Y eso significa, y eso se ve aquí en esta página, y eso significa algo muy importante, que en realidad, aunque no nos habíamos dado cuenta, estamos trabajando en un espacio de J fija, o sea, de momento angular definido. Nos, estos operadores no, no, no nos sirven para cambiar de un momento angular total a otro momento angular total, sino solamente para cambiar su proyección. Entonces, nos podemos olvidar del espacio de Hilbert de las J, porque estamos trabajando con una componente de ese espacio de Hilbert, con una J dada. Y lo único que está cambiando es el valor de la M. Entonces, vamos a construir las matrices en el espacio de Hilbert de las M, pero con J fija. Entonces, el tamaño de las matrices va a estar bien definido por la J. Va a ir desde más J hasta menos J, pero no vamos a cambiar el valor del J. Eso es lo que se ve, esa es la observación que se hace en esta página. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues to tomemos cualquier combinación. Aquí se toma la combinación de... Se toma el, el conmutador de J más, no, de J cuadrada con J más. Ese conmutador es J cuadrada J más menos J más J cuadrada. Bueno, calculemos su elemento de matriz, que es lo que se hace aquí. ¿Y qué es lo que nos sale? Bueno, nos va a salir algo no diagonal, porque sabemos que J más es no diagonal, ¿verdad? Pero... Es interesante que cuando, si operamos primero con j cuadrada, que es lo que nos dice el término de la derecha, el, el segundo término eh, en la izquierda, ¿no? Operamos primero con j cuadrada y luego con j más, ¿verdad? Nos va a dar una lambda, lambda, ¿verdad? Aquí, de la j cuadrada, y después la j más. ¿sí? Pero si operamos primero con j más, aquí el primer término, Primero con J más, ¿verdad? Bueno, pues nos da J más y luego operamos con, con la J cuadrada, entonces nos va a dar una lambda prima porque estamos operando hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que el conmutador con J cua, de J cuadrada con J más nos da H barra cuadrada por lambda prima menos lambda debido a la no conmutación, ¿verdad? Lambda prima menos lambda por el elemento de matriz de J más y nos tiene que dar cero porque eso es lo que nos dice el conmutador de J cuadrada por J más aquí la 1274 nos dice que el conmutador de J cuadrada por J más es cero, porque J más viene pues de aquí, de esta combinación lineal y sabemos que todas las componentes conmutan con J cuadrada Ajá. Ah, bueno pues eso es muy muy útil porque eso significa que todos los elementos, sabemos que J más tiene elementos de matriz no diagonales. Sabemos eso, porque no satisface una ecuación de valores. La j más. Y sin embargo, esta condición nos está diciendo que siempre que lambda prima sea diferente de lambda, el elemento de matriz tiene que ser cero. Solamente para lambda prima igual a lambda podemos tener elementos de matriz diferentes de cero. Por lo tanto, por lo tanto, lambda prima tiene que ser igual a lambda. ¿Entendieron? Lambda prima tiene que ser igual a lambda para que haya elementos de matriz de j más diferentes de cero, porque tiene que haberlos. Entonces, lambda prima igual a lambda, lo mismo se obtiene con la j menos, naturalmente, y esto significa, como recuerdan ustedes, que lambda está definida como j por j más uno, esto significa... J' igual a J. Por lo tanto, ninguno de los operadores cambia el valor de J. Ni J cuadrada ni Jz, mucho menos, ¿no? porque son diagonales, ni J más y J menos. O sea, también J más y J menos, o Jx y J son diagonales en el espacio de las J. O sea, la J no cambia. Todos los elementos de matriz son diagonales en el espacio de las J. Eso es lo que dice la 1289. Y a eso me refería yo cuando decía yo que nos olvidamos del espacio de las J porque no vamos a cambiar las J, vamos a cambiar solamente las M. O sea, vamos a estudiar cómo se ven las matrices, ¿verdad?, de los operadores Jx, Jy, o si quieren ustedes J más, J menos, en el espacio de las M, ¿qué les hacen a los vectores en el espacio de las M? Cambian de un estado, de una proyección de momento angular a otra proyección de momento angular, pero no cambian el valor de J, del momento angular total, solamente su proyección. Bueno, entonces nos hemos reducido, Teníamos, habíamos empezado con un espacio de Hilbert, que era un producto de espacios de Hilbert, un producto de... De, de los espacios de Hilbert en J y M, nos estamos reduciendo a un espacio de un solo espacio de Hilbert en el espacio de, en, en M, ¿verdad? Con la ventaja además de que es eh, un espacio de Hilbert de dimensión finita, porque la dimensión está determinada por el valor de J. Entonces, la dimensión está dada por 2J más 1, porque solamente hay. 2J más 1 valores posibles de M, porque M tiene que estar dando saltos desde menos J hasta más J, que son 2J más 1 posibles valores. Bueno, pues con eso tenemos además los elementos para encontrar justamente los elementos de matriz de J más y J menos en este espacio de las M. La, tenemos las, las soluciones, si, si tomamos por ejemplo la ecuación esta de, del conmutador de J cuadrada J más menos J más J cuadrada, que nos debe dar algo que multiplica a, a J más, ¿verdad? Este, al multiplicar por JM', prima, pues nos está diciendo, nos está diciendo que el, el producto de ser H M prima menos M por otra vez el elemento de matriz de J más, Miren ustedes, tenemos el elemento de matriz a la izquierda y el elemento de matriz a la derecha. O sea que con, juntando los, los dos este, términos, ¿verdad? Todo multiplica al elemento de matriz de Jm. Lo que obtenemos es M' menos M menos 1, pasando el, el, el lado izquierdo al lado derecho. M' menos M menos 1, que multiplica a este elemento de matriz, es igual a 0. Entonces, nuevamente, sabemos que tiene que haber elementos de matriz diferentes de cero, y no diagonales, porque estamos trabajando con J+. Bueno, lo que nos está diciendo esta condición es que los únicos elementos de matriz no diagonales diferentes de cero son aquellos para los que se cumple que el, lo que está en paréntesis es igual a cero. O sea que M' tiene que ser igual a M más uno. Por lo tanto, escribimos el elemento de matriz de J+, ¿verdad?, como H barra que viene de la, de, desde antes, ¿verdad?, es una, por razones tridimensionales, por un coeficiente que no conocemos todavía, pero que obviamente en principio va a depender de los índices J y M, por delta M' M más 1. Porque estos son los únicos, solo cuando M' es M más 1 hay elementos de matriz de J más diferentes de cero. Y eso sí tiene que ser diferentes de cero. Bueno, ¿sí se entendió? Así se obtienen uno por uno los elementos de matriz. Lo que pasa es que todavía no conocemos JM, pero fíjense ustedes que va a tener una estructura bien característica esta matriz de J más. Porque solamente... Aquellos elementos de matriz que tienen M' igual a M más 1 son diferentes de 0. Entonces, recuerden ustedes, M es el índice que dice en qué, en qué columna estamos. M' es el índice que nos, que nos dice en qué renglón estamos. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que solamente cuando la columna está en M más 1, o sea, la unidad por encima del número del renglón, tenemos elementos de matriz diferentes de cero. O sea, solamente los elementos de matriz que se encuentran inmediatamente encima de la diagonal central son, van a ser diferentes de cero. Y de la misma manera, encontramos J-. menos, Solamente los elementos de matriz que están inmediatamente abajo de la diagonal central, son los que son diferentes de cero. Bueno, eso ya depende de las convenciones que usemos para en, aquí en, el, en, este, en, en la construcción de las matrices. Si tomamos eh, a la derecha los renglones y las columnas y a la izquierda los renglones o, o a la inversa. ¿no? Pero en todo caso, J más y J menos tienen solamente elementos de matriz, Fuera de la diagonal, en un caso por encima y en el otro caso por abajo. Y todos los elementos, todos los otros elementos de matriz, tanto en la diagonal central como en más allá, ¿verdad? Van a ser cero. Entonces son matrices con una estructura muy, muy sencilla, muy sencilla. Después vamos a construir matrices y van a ver ustedes en concreto este, qué, qué estructura tienen y qué, y qué valores tienen por y luego, pues eh, para encontrar los valores de aquí de estos coeficientes, CJM y su conjugada, ¿verdad? lo que tenemos que hacer es usar la otra propiedad, la de conmutación entre j menos y j más, que depende del conmutador de JX con JY y de JY con JX. Entonces, los poder la Aquí lo que se hace es lo siguiente, vean ustedes, tenemos, si yo opero primero con J más y después con J menos y uso las expresiones que acabo de obtener, ¿verdad?, para estos elementos de matriz de J más y J menos, ¿verdad? puedo escribir, bueno, por un lado tenemos que tiene que ser igual a esto, ¿verdad?, de, de, de aquí, uh, de J más J menos, tenemos que, si van ustedes para atrás, tiene que ser igual a, a lambda menos M por M más 1. Eso ya lo tuvimos en la página anterior. Pero ahora, no, perdón. Ahora lo que hacemos es calcular cada uno de estos por separado, porque ya tenemos expresiones para los elementos de matriz de J más y de J menos por separado. Que son los que acabamos de obtener. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay que meter lo que se llama el desarrollo de la unidad aquí en medio para poder expresar esto en términos de los elementos de matriz por separado. Vean ustedes, no es la primera vez creo que este, Venus P es un caso en el que se usa, se introduce el desarrollo de la unidad, que es este, esta expresión suma sobre M' y M' de, del, Ket, del, del Ket J' M' por el Bra J' M' sumado sobre J' M'. Esto es lo que se llama el desarrollo de la unidad. Es lo que también se le suele llamar teorema espectral, ¿no? Este, porque es un desarrollo en términos de operadores, ¿verdad? Operadores formados por el, este producto eh, inverso, ¿verdad? De los vectores de la base. La base JM, aquí tenemos este vector que multiplica a este vector, ¿sí? Este es un operador. Y la suma de todos ellos sabemos que da la unidad. Entonces, estamos intercalándolo aquí para poder expresar el, el elemento de matriz del producto J menos J más en términos del producto de elementos de matriz, en términos de, de productos de matrices O sea, la matriz J menos J más la expresamos como un producto de matrices J más primero y luego J menos, ¿sí? Y... Este, lo que da entonces esto, pues introducimos las expresiones que acabamos de obtener uh, para, J, para las matrices de J más y J menos, aquí J más y J menos, la 1290A y la 1290B, y nos queda entonces H barra cuadrada CJM, gracias a que operan las deltas, ¿verdad? Aquí la delta M prima M más 1 y aquí otra vez delta M prima M más uno, entonces solamente queda el término con m' igual a m más 1, sumamos sobre la m' y nos queda finalmente esta expresión así de sencilla. O sea, esto nos dice que el producto de j menos j más, el elemento de matriz, va a estar dado por h barra cuadrada z jm. Y, y tenemos aquí cuánto vale eso. Por lo tanto, la cjm, ¿verdad? En valor absoluto, pues es. La raíz cuadrada de esto. El valor azul, es esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el coeficiente, el coeficiente, ¿verdad? Que multiplica al elemento de matriz Jm. J, Jm, Jm' para m' igual a n más 1. Entonces ya podemos construir físicamente la matriz para el operador, para los dos operadores. Para los dos operadores, para el operador J+, más la matriz esta, ya tenemos los valores de Jm, y para el operador J-, menos, ya también tenemos estos, de hecho estos son los complejos conjugados de estos, ¿no? Y con m' prima igual a m-1, es m-1. Entonces ya tenemos las expresiones completas que nos permiten es, este, escribir las matrices, no solamente de J cuadrada, y JZ, sino también de J más y J menos. Aquí tienen ustedes. Estos son los valores para los elementos de matriz. Son estos de aquí. Entonces, para una J arbitraria, pueden ustedes construir la matriz y, y poner pues el valor que corresponde, ¿verdad? Con la J dada y para cada una de las M. Aquí tenemos, aquí hemos construido las matrices J más y J menos, pero como J más y J menos son combinaciones lineales, ¿verdad? De Jx y Jy, pues a partir de estas matrices podemos construir las matrices para Jx y Jy. Y es como J más tiene elementos en este, solamente eh, sobre un renglón fuera de la diagonal y la J menos sobre un renglón fuera de la diagonal, pues lo que vamos a obtener para J más, para JX y JY son matrices que tienen esta estructura, que tienen elementos inmediatamente arriba y abajo de la diagonal, pero nada más. O sea, tiene elementos de matriz, la JX, para M prima igual a M más 1. Y también para M' igual a M 1. JY también tiene elementos de matriz para M' igual a M más 1 y M' M menos 1. Aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Y aquí hay un menos I. Y la JZ, ya sabemos que es diagonal, con valores este, dados por la M, ¿verdad? O sea, va cambiando el valor de M en los elementos de la diagonal de JZ. Y que J cuadrada también es diagonal y todos los elementos de matriz tienen el mismo valor J por J más 1. No cambia el valor de, de este, del elemento. Pasa uno de una M a otra, pero no cambia el valor de la J cuadrada. En cambio, sí el de la JZ. Esta es la solución completa del problema de la construcción de las matrices que representan a los operadores de momento angular. J cuadrada, Jz, Jy y Jx en el espacio de las M, ¿de acuerdo? Porque en el espacio de las J ya vimos que no cambia, o sea, estamos solamente en el espacio de las M para una J dada. Y la, el valor de J es el que determina el tamaño de las matrices en el espacio de la M. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, todavía podemos entonces, no voy a ir mucho más lejos porque quiero que ustedes repasen con cuidado cada uno de los renglones aquí para que les quede claro, pero lo que todavía podemos hacer es demostrar que J más y J menos son operadores de ascenso y descenso. O sea que el efecto de operar con J más sobre un vector de de estado JM, es subir el estado de M a M más 1. Y el efecto de operar con J menos es modificar el estado de JM a JM menos 1. Como de hecho ya se indica aquí en las ecuaciones 1293, ¿no? porque son los únicos elementos de matriz diferentes de ser. Vamos a ver. Entonces, vamos a verlo de todos modos, paso a paso operemos con J+, más, por ejemplo, sobre un vector de estado Jm. Y vamos a llamar al resultado así, vamos a decir, bueno, pues es una combinación lineal, como, como sé que mi base Jm es una base completa en el espacio de las M, ¿verdad? pues este, cualquier operador que, que opere, lineal que opere sobre Jm me va a dar un vector de estado, una combinación de vectores de estado en ese espacio ¿verdad? yo lo puedo representar como un vector de estado en ese espacio con coeficientes que por lo pronto no conozco ¿verdad? entonces esta es una expresión general J más operando sobre el vector de estado JM me da un, este, un vector que es combinación lineal de esos vectores de estado base sobre todas las m en principio entonces, ¿qué hacemos? Operamos por la izquierda con J, aquí le puse J, aquí dice JMB', ¿verdad? Operamos con prima y tenemos entonces que esto es el producto de J el, el, el Bra prima por el KET JM', ¿verdad? Eso sabemos que nos da CJM delta prima M más uno. Y por lo tanto, con esto tenemos que BJM', BJM' es diferente de cero solo cuando MB' es M más 1 y su valor es CJM, que ya lo obtuvimos Entonces, J más aplicado a JM me da esto. Solamente para MB' igual a M más 1. ¿De acuerdo? Lo mismo con J menos. Con J menos, ¿Qué, ¿qué significa entonces esta ecuación 1298? Que al operar con J más sobre JM me subió el vector de estado a JM más 1, o sea, subió el valor de M en la unidad, pasó de la proyección M a la proyección M más 1. Eso es lo que significa 1298. O sea, J más sí le, le tuvo un efecto sobre el, sobre el estado, ¿no? Y es cuando tengan ustedes un término en la ecuación de Schrodinger que contenga a, a la J+, más, pues se va a notar. O sea, tiene un efecto físico esto, cambia el, el estado de la proyección. Cualquier término de interacción que contenga a J+, más, lo que nos está diciendo esto, es que va a alterar el estado y lo va a pasar de N a N más 1, la proyección, ¿verdad? De igual manera, cualquier término de interacción que contenga a J-, ¿ya? lo que le va a hacer al, al vector de estado va a ser bajarlo, o sea, bajar el estado de la proyección M a la proyección M-1. O sea que J más sube el valor de M y J menos baja el valor de M. Es siempre en la unidad, o sea, como escalera, así como ustedes lo vieron en el caso del momento angular. Ahora aprovechemos, entonces, estas propiedades de J más y J menos para construir todos estos vectores de estado en el espacio de las M, desde el más bajo hasta el más alto. Porque si empezamos con el más bajo, que es el que tiene M igual a menos J, ¿verdad?, entonces, al operar con J menos sobre S, me tiene que dar cero porque J menos baja el, el, el valor de M. Pero si el valor de M ya es el más bajo, pues J menos ya no puede producir un estado más bajo. El J menos aplicado al estado J menos J, ¿verdad? Da cero. Pero si, si operamos con J más sobre ese estado, ¿verdad? Sobre el estado J menos J, donde M es igual a menos J, entonces, ese sí me da el estado inmediatamente superior, el menos j más 1, con el coeficiente correspondiente, que ya sabemos los valores de los coeficientes porque ya los obtuvimos aquí, son los que están aquí, ¿verdad? Entonces, el operador de ascenso está aquí sirviéndonos para construir el segundo vector de estado a partir del primero, del más bajo, ¿verdad? Pues, el resultado va a estar dado por este coeficiente que multiplica al segundo vector de estado. Si volvemos a operar con J más, con el operador de ascenso, ¿verdad? Entonces nos va a dar el, el que sigue, o sea, el escalón que sigue, menos J más 2, multiplicado por su correspondiente coeficiente. Y así podemos seguir operando sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al último, el de máximo valor de m, que es m igual a j. Para eso operamos dos j veces con j más sobre el menos j. Así sucesivamente uno tras otro, es como si tienen ustedes una escalera, ¿verdad? Con este, 13 escalones, Ay, no sé por qué escogí ese, pero bueno, con 13 escalones, entonces operan ustedes 12 veces para llegar del más bajo al más alto. 1, 2, 3, hasta llegar al número 13. Y ese les lleva desde el estado más bajo hasta el estado más alto. En este caso, si, J, si 2J más 1 es igual a 13, 2J es igual a 12, J es igual a 6. ¿verdad? Entonces, para J igual a 6, tienes, tienen ustedes una matriz de 13 por 13, ¿verdad? que va desde menos J, o sea, desde menos 6, menos 6, menos 5, menos 4, hasta llegar a J, hasta, J, hasta el más 6, Son 13 elementos, 13 renglones y 13 columnas. ¿sí? Ahora, el número de pasos dados siempre tiene que ser entero, porque si no, no llegan ustedes desde el más bajo hasta el más alto, ¿verdad? Eso significa que J, J a fuerzas como 2J más 1 tiene que ser entero, 2J, ¿verdad? J, 2J tiene que ser entero y J puede tomar valores enteros o semienteros, porque también con valores semienteros ustedes tienen que 2J más 1 es entero. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando vimos el momento angular orbital, encontramos que para que tenga solución la ecuación diferencial, la L tiene que ser entera, positiva, ¿no? L igual a 0, 1, 2, 3, 4. Aquí lo que estamos viendo es que la J puede ser entera positiva o 0, pero también puede ser semi-entera, porque también con J semi-entera, 2J es un número entero, ¿de acuerdo? Y no hay otra restricción. En otras palabras, todo esto que hemos desarrollado hasta acá, sirve no solamente para resolver problemas de momento angular entero, sino también para extender nuestra solución a problemas de momento angular semi-entero. Y de aquí la importancia de haber pasado al espacio de Hilbert, a, la, a esta formulación abstracta. Que nos salimos de la restricción, nos escapamos de la restricción impuesta sobre el momento angular orbital que tiene que ser entero. Y ahora estamos, podemos trabajar aquí en el espacio libre con momentos angulares enteros y, o semienteros. Que a su vez pueden ser sumas de momentos angulares enteros o semienteros, naturalmente. ¿Quedó claro? Bueno, pues, este, yo creo que lo dejo hasta acá, pero sí, como les estoy dejando un, un poco de tiempo adicional, eh, no, no, no, no lo dejen hasta aquí. Eh, Tienen ustedes tiempo para revisar esto, para ir viendo más en concreto qué significa lo que hemos visto hasta ahora. Y que les quede claro si tienen alguna duda todavía la pueden consultar a Mario o la pueden ver en el propio libro o si tienen algún problema lo vemos la próxima vez en clase porque la próxima vez si ya quisiera yo aplicar lo que hemos visto hasta ahora para casos muy, muy concretos. Entonces, en esta clase termino simplemente pues con esta representación genérica para un momento angular J de los vectores y de las matrices. Fíjense ustedes que si yo escojo los vectores de esta manera, como están representados aquí, su tamaño, o sea, la dimensión del vector, pues tiene que ser igual al valor de J, ¿verdad? Uno, este, tiene que tener J elementos el vector, ¿verdad? Este, esta notación, estos vectores tienen la enorme ventaja de que de entrada son ortonormales. Eso es muy importante. Por eso siempre se usa tanto esta notación de vectores columna 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Porque de entrada son ortonormales. Si, si ustedes toman el producto interno de un vector por sí mismo, les da 1, ¿no? Tienen ustedes el vector renglón, ¿verdad? El vector renglón 1, 0, 0. El vector columna, 1, 0, 0, el producto de los dos les da 1. Pero el producto de un vector por otro vector diferente les da 0. O sea, son ortonormales, ¿verdad? Son ortogonales y están normalizados. Y forman una base completa. Porque cualquier otro vector lo pueden ustedes escribir como una combinación lineal de vectores de esta base. Del primero más el segundo más el tercero, etcétera forman una base completa. ¿Cuántos de estos vectores van a tener? Pues van a tener 2J, 1, 2, 3. Por ejemplo, si J es igual a 1, pues van a tener 1, uno, 0, este, uno, este, menos 1 para diferentes M. O sea, en general van a tener 2J más 1 vectores y van a tener matrices de 2J más 1 por 2J más 1. ¿Cómo se ven esas matrices? Bueno, ya sabemos que las de J cuadrada y JZ son diagonales. Aquí tienen ustedes. Aquí la convención es tal que se empieza con el valor máximo de J en, el, en la primera posición y se termina con el valor máximo de menos, que es menos J. Este es el valor máximo de la M, que es J. Este es el valor mínimo de la M, que es menos J. Entonces, eso significa que la convención que estamos usando, eh, nos dice que el, el, este vector, ¿verdad?, es el vector con el valor máximo de M, el primero, y el último vector, ¿verdad?, va a tener el valor mínimo de M, ¿verdad?, que va a ser menos J. Entonces, JZ es un, una matriz diagonal cuyos elementos de matriz son m igual a j, m igual a j menos 1, y así hasta m igual a menos j. Esa es la m, ese es el eigenvalor de la jz. La j cuadrada, en cambio, claro, también es diagonal, pero todos los elementos de matriz tienen el mismo valor, porque aunque cambie la m, no cambia la eigenvalor de j cuadrada. Y aquí lo único que está cambiando al cambiar la posición es la m. Y el valor que tienen es j por j más 1. Entonces, como es el mismo para todos los elementos, pues lo puedo sacar de la matriz, ¿verdad? Y escribirlo como un factor común, j por j más 1. Y me queda la matriz unidad, ¿verdad? Con todos los elementos diagonales igual a 1. Es la matriz unidad. La, uh, igualmente, podemos construir las matrices para j más y j menos o más en general, por ejemplo, la matriz para Jx y la matriz para Jy. La matriz para Jx va a tener elementos de matriz aquí encima de la diagonal y abajo de la diagonal. Sus valores pues ya los podemos, ya sabemos cómo calcularlos porque ya vimos cuál es este, el valor para, para J más y para J menos. Y las Jx y Jy son combinaciones lineales de J más y J menos. Entonces de ahí podemos... Calcular los valores de estos coeficientes CA, CB, C, C. En el caso de JX son iguales aquí arriba y aquí abajo. En el caso de JY difieren por un signo y por una I. Este, entonces, eh, vamos a, a, a ver esto más en concreto la próxima vez construyendo las matrices para los casos más sencillos, los de menor dimensión. El de menor dimensión naturalmente es J igual a un medio, luego sigue J igual a uno. Y bueno, van creciendo en tamaño las matrices conforme el valor de J va subiendo. Y son, es, este, es, es, un, es un ejercicio sencillo, pero ven, verán ustedes que se llega así a resultados que se usan, de hecho, no solamente aquí en relación con el momento angular. Eh, los resultados que vamos a obtener, las fórmulas, se usan en, en muchas áreas del de la física, eh, en particular de la física cuántica, pero no solamente. Entonces aquí lo dejo, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, pero re repásenlo por favor, repásenlo para que les quede mm, claros los diferentes pasos, porque yo sé que no es, no es este pan comido, no es, no es trivial eso de pasar del, del espacio real en tres dimensiones al espacio de Hilbert y y manejar los correspondientes conceptos y todo el formalismo y conviene que este este capítulo del momento angular es una buena introducción justamente al espacio de Hilbert con todas sus ventajas sí alguna pregunta no no por mi parte todo bien profesora muy bien entonces nos vemos la próxima vez gracias, nos gracias